En nuestra primera noticia finalmente tenemos el primer tráiler promocional de lo que será Raya and the Last Dragon, la primera película animada original de Disney Animation Studio desde Moana del año 2016. El tráiler de la película se basa en el folclore del sudeste asiático. Y dentro de su sinopsis tenemos que hace mucho tiempo, en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado. Y depende de Raya rastrear al legendario último dragón para salvar el mundo. Su estreno se tiene pautado para el día 12 de marzo del año 2021 en cines. Entre otras noticias tenemos que The Walt Disney Company ha cancelado el estreno en cines en Estados Unidos de Soul, la nueva película de Pixar que estaba programada para estrenarse el 20 de noviembre. Y es que recientemente anunciaron que la película animada se lanzará el 25 de diciembre a través de la plataforma de Disney+. Plus. A diferencia del lanzamiento de Mulan en Disney Plus, que requiere un pago adicional de 29,99, Soul estará disponible para los suscriptores del servicio de transmisión sin costo adicional. En Latinoamérica, el servicio estará disponible a partir del 17 de noviembre. Y hablando de estrenos, a través de Twitter se dio a conocer la primera imagen promocional de Rey Misterio, la nueva serie animada latina de Cartoon Network inspirada en la lucha libre. Rey Misterio es la producción latina más reciente de Cartoon Network, producida por el estudio Viva Calavera, la cual nos contará la vida del famoso luchador. Continuando con las noticias… Este pasado lunes 19 de octubre comenzaron a transmitirse los nuevos episodios de Ricky Morty cuarta temporada en Adult Swim. El estreno de esta segunda mitad de episodios de Ricky Morty está incluida en las novedades que Warner Channel ha preparado para Adult Swim, junto con el regreso de Mr. Pickles y el estreno de Hot Streets. Entre otras noticias, de los creadores de Finesse y Ferb llega la nueva serie animada para Disney Channel llamada Hamster y Gretel. La serie sigue a Kevin y su hermana menor Gretel quien posee un hamster de mascota. Ambos hermanos son elegidos para obtener poderes, pero un error hará que Gretel y su hamster reciban dichos poderes. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Continuando con las noticias, Disney empezará a trabajar con algunas propiedades que ha heredado tras la adquisición de Fox, en este caso la producción de una película con una nueva propuesta presentada por Disney, titulada provisionalmente como Night at the Museum Kamura Rise Again. El estreno está programado para el año 2021 en Disney+. Entre otras noticias, anteriormente durante un panel de la New York Comic Con se reveló un primer vistazo del revival de Animaniacs. El metraje es una referencia a las películas de Jurassic Park, con animaciones del elenco y del director Steven Spielberg. Y es que recientemente por fin se estrenó el tráiler oficial de lo que será esta nueva animación exclusiva de Hulu. En él también se detalla por primera vez cómo se verá el regreso de Pinky y Cerebro. La serie ha recibido un pedido de dos temporadas por un total de 26 episodios. Su estreno se tiene programado para el día 20 de noviembre en Hulu. Continuando con las noticias, Geneva Hudson, creadora del corto Trick Moon, anunció que Cartoon Network ha decidido no continuar con el proyecto. La serie no continuará en desarrollo debido a la reestructuración que ha tenido el canal recientemente. El piloto de Trick Moon se estrenó el 21 de julio de este año y hasta el momento cuenta con 1.4 millones de vistas. Por el momento, la creadora dio a conocer esta noticia a través de su Twitter, añadiendo que ama a los personajes, el cast y el crew, y que toda la experiencia fue un sueño hecho realidad. Entre otras noticias, tal como viene ocurriendo en otros países y regiones, Disney anunció que finalizará las transmisiones de Disney XD en Japón a finales de enero de 2021. Además de Disney XD, la compañía también acabará con dos canales más en Japón, que son Nat Geo Wild y Fox Movies. La decisión de acabar con estos canales tienen como objetivo consolidar todas las marcas de la compañía en su nuevo servicio de streaming, y es muy probable que suceda lo mismo muy pronto en América Latina. Si deseas saber más sobre el cierre de Disney XD, te invito a ver nuestro video colaborativo con Dark TV en las tarjetas de información. Tras un retraso ocasionado por la pandemia, Cartoon Network LATAM ha confirmado que para el mes de diciembre estrenarán los últimos episodios de Steven Universe Future. Según doblaje Wiki, Jorge Bringa se encargó de readaptar los diálogos de varios de los episodios, así como la letra de las canciones. Sin embargo, la canción Can't Hold Me fue dejada en su idioma original a petición del canal. El estreno oficial de los últimos episodios de Steven Universe Future tendrá lugar el día lunes 30 de noviembre y finalizará el viernes 4 de diciembre. Esto será en un formato de 4 episodios por día, todo en una hora aún por determinarse. Entre otras noticias, el pasado 19 de octubre finalmente se estrenó, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, el crossover especial de Halloween de Victor y Valentino con villanos. Dentro de la sinopsis del episodio especial, un monstruo calamar se disfraza de humano en monte macabro, y para encontrarlo, Victor y Valentino se unen a Dr. Flock y Devencia. Y hablando de especiales, el pasado 17 de octubre se estrenó el episodio de Halloween de Amphibia llamado The Shot In. En este especial, Annie y los planters se protegen de los peligros de la luna azul anual, encerrándose en casa y entreteniéndose con las historias más aterradoras que se les ocurran. Como dato curioso, realizan varias referencias a otros filmes de terror, como lo son El Aro, Los Gremlins, La Masacre de Texas, Something Wicked This Way Comes, película Disney de 1983 e incluso The King Posible. Continuando con las noticias, Hilda, la serie animada basada en los cómics y novelas del mismo nombre, regresarán para su tan esperada segunda temporada a finales de 2020. La primera temporada se agregó a Netflix en septiembre de 2018 y se renovó un mes después. Esta temporada cubrió gran parte del material de fuente original, que incluye Hilda y el Troll, Gilda y el Gigante de Medianoche, Hilda y el Desfile de los Pájaros y Hilda y el Sabueso Negro. Esto significa que, naturalmente, se cubrirán los últimos libros, incluido Hilda y el Bosque de Piedra y Gilda y el Rey de la Montaña, además de profundizar potencialmente en material inédito. Gracias a varias confirmaciones, sabemos que la segunda temporada de Hilda llegará a Netflix a nivel mundial en otoño de 2020. Esto fue aclarado más tarde en la New York Comic Con, donde el estreno sería en diciembre de 2020. Para finalizar, recientemente se ha revelado más información de la esperada tercera temporada de Final Space, presentando un nuevo póster que pueden ver en pantalla y la confirmación de que llegará muy pronto. Según información, se cree que esta nueva temporada tendrá un total de 3 episodios, su creador, Holland Rogers, ha dado algunas declaraciones donde comenta que hará todo lo posible para tener un teaser, que verá la luz en el mes de diciembre de este año. En cuanto a su fecha de estreno, Rogers ha comentado que calculando por el ritmo de la animación, su estreno se podría esperar para inicios del próximo año 2021. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas.